Hola amigos, el día de hoy seremos criminales en Brookhaven. Bueno amigos, antes de todo, déjenme ponerlos en contexto, de por qué y cuál fue la razón para que me hayan metido a la prisión. La historia comienza así. Todo comenzó un día en el que estaba haciendo mi rutina de ejercicio por las calles de Brookaven. Todo iba muy bien hasta que, de la nada, me empezó a doler el estómago. Luego recordé que había comido unos frijoles que tenían un mal olor. En ese momento, sabía que tenía que expulsar los gases de mi estómago. Así que no me quedaba de otra, necesitaba tirarme un pedo. Pero no sabía en dónde tirarlo. Vi una planta que estaba cerca y ni siquiera me lo pensé dos veces. Créanme que luego de eso me sentí mucho mejor. Y cuando estaba a punto de irme, me pasó algo muy inesperado. Oye tú. ¿Qué pasa señor? Estás arrestado por intoxicación a la naturaleza. Ya valió madre ese Y si sí, amigos así fue como terminé siendo un criminal, todo por tirarme un pedo en una planta. Ahora que recuerdo, creo que el castigo por haberme tirado un pedo en la planta era de 10 años de cárcel. Así que claramente amigos, trataré de escapar de este lugar. Estoy haciendo del 2 porque me ayuda a pensar con más claridad. Hoy me toco salir a la canchita de la cárcel. Vamos a ver qué tal ando jugando básquet. Bruh. Ah, esperen, esa solo era de prueba. Ya sé que no llevo ni 24 horas en la cárcel pero esto ya me está desesperando Oiga señor policía me podría dejar salir, por favor. Prometo no pedorear las plantas. Nunca más xd. No. Bueno ni modo. Yo quería hacerlo por las buenas. Amigos, no les había contado pero la noche en la que me encarcelaron me encontré una llave inglesa en el inodoro. Sí, lo digo en serio. Miren aquí la tengo. Muy bien, ahora a salir de este lugar. Guas, Oigan, esperen. ¿Había otro prisionero? Bueno, vamos a ver por si acaso. O vaya, miren. Si hay otro prisionero al parecer está durmiendo. Saben que creo que le ayudaré a escapar. Le dejaré tirada la llave inglesa para que él también pueda salir. Humildad allí.